El enojo de Marcelo Tinelli. La noche de lunes fue un inicio de Semana Negra para el Bailán de 2018. La presentación del imitador argentino, de Luis Miguel, en el nuevo ritmo de baile. No dio buenos resultados. Luego de la fallida contratación de Diego Boneta, el imitador de Luis Miguel en la serie de Netflix, Marcelo Tinelli tuvo a Guillermo Elías, que actualmente se luce en los sketches de Bendita. Sin embargo, su actuación no fue la esperada. Marcelo presentó a alías y minutos después ingresó al imitador, oriundo de Bursaco, junto a un grupo de mariachis, al ritmo de Si nos dejan. Luego de la interpretación del doble del cantante mexicano, Tinelli quiso remontar la noche, con unas preguntas a su invitado y al notarse tonada porteña, le preguntó si tenía parientes en Argentina y él respondió, Tengo a mi mamá en Bursaco. Tras la fallida noche, Tinelli fue muy autocrítico con su equipo de trabajo, no lo conseguimos. Se los pedí para este ritmo y me trajeron al peor doble de Luis Miguel, expresó el conductor en referencia a la negativa de Boneta, y luego agregó, el sim Esmeralda Mitre Bardé a los Juegos Olímpicos de la Juventud cuando Horacio, la reta. Es amigo mío y le vamos a usar las piletas olímpicas para el próximo ritmo. La idea de innovar con el nuevo ritmo basado en los éxitos de Luis Miguel, solo trajo problemas para el conductor de Soma. Primero no pudo contar con Boneta y, en segundo lugar, la presentación del falso cantante mexicano, no logró cumplir con las expectativas de Tinelli quien no pudo ocultar su furia, y pidió una reunión con sus productores, Chato Perada y Federico Ope. De esta manera, la noche negra del bailando sumó un nuevo dolor de cabeza para Tinelli, que luego de la reunión de emergencia, se fue más tarde del estudio de la corte.